Muy buenas chicos, ¿cómo están? Les voy a enseñar el día de hoy cómo pueden saber realmente cuántas suscripciones tienen en su canal Y cuántas horas de reproducción llevan hasta la fecha Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos dirigimos al Google Chrome o el navegador que más les guste Voy a dirigirme en este momento, voy a hacerles un pequeño ejemplo Voy a dirigirme al Real Time La página que nos muestra cuántas suscripciones tenemos supuestamente en tiempo real Pero ya van a ver una cosa chicos en este momento chicos nos dirigimos al Social Blade Entonces aquí vamos en este apartado vamos a escribir el nombre del canal En este caso pondré el mío La vamos a buscar Así que miren rápidamente nos aparece nuestro canal Vamos a entrar al canal para que nos muestre todas las estadísticas de él Y listo chicos Como pueden notar nos dice que tenemos aproximadamente 1280 suscripciones Aquí nos muestra algunos detalles, cuántas vistas tenemos, rango de juego. Bueno, nos muestran algunos detalles, pero en el caso de Honor, nos concentraremos cuántas suscripciones tenemos. Entonces si le damos en vivo en esa parte. Como podrán notar, chicos, nos muestra que tenemos 1280 suscripciones. Lo cual es totalmente falso. Ya les voy a mostrar por qué. En este momento si nos dirigimos al otro Real Time de YouTube. Ya les voy a mostrar Si nos dirigimos a este otro Real Time También muy famoso Igual que el Social Blade Ya les voy a mostrar Aquí ponemos el nombre de nuestro canal Le damos buscar Esperamos unos segundos Y al igual chico Nos dice que tenemos 1280 suscripciones Por acá nos dice que tenemos 34.574 vistas Y acá que tenemos 86 videos entonces, bueno chicos, por aquí le podemos dar visitar al canal para mostrarles. Bueno, ya voy a cerrar esta aquí. Voy a dejar estas dos para que vean que las dos páginas que nos muestran supuestamente en tiempo real las suscripciones ya no son real. Ya nos podemos fiar de ellas. Así que la forma correcta de mirar cuáles son las verdaderas suscripciones que tenemos, la cantidad de sus es por aquí. Vamos a personalizar canal. Esperamos a que nos cargue chicos. Nos vamos aquí a que apartas de reproducciones. Ojo en este apartado acá arriba. Le damos reproducciones donde está la cantidad. Esperamos a que nos cargue. Bueno chicos, una vez nos haya cargado estas estadísticas del canal, estas sí son reales. Si nos vamos aquí al lado derecho de este tiempo real actualizando, que creo que cada 5 minutos se actualiza, como podrán notar chicos, tenemos tan solo 1277 suscripciones en este momento. Lo que quiere decir que estas de 1280... Y igual aquí estos dos real time que me muestra 1280 es falso chicos, no se fíen, no se confíen para nada de estas dos páginas supuestamente en tiempo real ya que no funcionan como antes que cualquier suscripción que subíamos inmediatamente nos la mostraba, la única forma de saber cuántas suscripciones tenemos realmente en nuestro canal es yendo como les acabo de enseñar a esa parte de estadísticas del canal viendo esta parte de aquí y mirando acá cuántas tenemos y bueno les cuento un dato curioso, yo ya tenía 1282, pero por algún motivo, no sé por qué perdí 5 suscripciones y dije, bueno, pues esta es como una oportunidad, ¿sí? Esta es como una oportunidad para mostrarles que realmente estos real time, estos eh, suscripciones en tiempo real no sirven para nada en estos momentos. Bueno, y para los que pregunten por qué aquí aparece 1280 y acá 1277, es porque una vez llegamos a la última cifra, un 7, ese se encargará de aproximarlo, en este caso lo aproxima al 80. Lo que quiere decir chicos que una vez Un ejemplo que lleguemos a 1,287 Es automáticamente nos pondrá Aquí en el real time 1,290 Así está funcionando en estos momentos el real time Aproximando una vez llegamos al último Número al 7 Y bueno yendo a la otra parte de cuántas horas De reproducción tenemos en el momento Es muy fácil simplemente nos vamos a esta parte De aquí monetización nos dirigimos Allí le damos un clic esperamos a que nos cargue Bajamos un poquito en esta parte Crece con youtube como pueden notar para poder monetizar el canal necesitamos más de mil suscripciones Ya pues gracias al esfuerzo que he hecho pude llegar a las mil suscripciones Igual miré acá también muestra que tenemos 1280 suscripciones Pero aquí en esta parte en lado derecho Como pueden notar tan solo tengo 587 horas de reproducción públicas Las cuales requeremos cuatro mil Sí, ya se debe estar diciendo Me falta bastantes horas sí la verdad que me ha tomado bastante, bastante tiempo, pues llegar a las 4.000. Llevo desde el 2017 aquí en el canal, o sea que llevo un poquito más de 4 años, que haría yo. Sí, prácticamente 4 años aquí en mi canal, eh, subiendo videos, tratando de sacar el canal adelante. Y bueno, chicos, es una tarea muy, muy difícil, la verdad pero no imposibles, así que los que quieran en este momento sacar un canal adelante les recomiendo que mantengan mirando sus estadísticas del canal para saber cómo van. En este momento pues tengo un promedio de 359 vistas cada 48 horas, lo cual pues no es muy mal, no es muy malo la verdad, es decente pues para tener un poco más de mil suscripciones. Aquí como podrá notar lo que es vistas y horas de reproducción, minutos de reproducción van en ascenso, ingresos pues lógicamente no tengo ya que pues como poder anotar no tengo el canal de youtube monetizado pero bueno como les cuento esta oportunidad que tuve al, al ver que perdí 5 suscripciones dije bueno es momento de mostrar que, rea, que realmente esas páginas de suscripción de tiempo real no sirven y pues para contarles todas anécdotas para decirles que todos los, aquellos que quieran sacar adelante el canal de youtube que estoy seguro que todo el que esté viendo este video es porque quiere que su canal en algún momento crezca y sea muy grande pero quiera estar pendiente de sus estadísticas lo que le quiero decir es que no se den por vencido chicos esto es una tarea que puede tomar tiempo, por no decir años, pero si suben el contenido que la gente le guste ver, créanme que su canal va a crecer más rápido de lo que ustedes creen. Así que bueno chicos, esto le quería mostrar, espero que les haya servido, si fue así pues espero que me dejen su like, que se suscriban al canal, la verdad que me ayuda bastante, a ver si recupero estas 5 suscripciones que perdí y ojalá que mucho más, ojalá que podamos llegar pronto a 2000 suscripción y bueno no siendo más muchas gracias y hasta la próxima chao